Señor mío, vengo hacia ti con enorme agradecimiento. Vengo aquí, mi Dios de amor y de bondad, porque tu amor es infinito y nunca me has desamparado. Porque tú, mi Padre bendito y amoroso, has tomado mi mano en cada momento difícil. Gracias, mi amado Jesús, Gracias por siempre acompañarme en mi agobio y desesperación. Tu amor infinito y tu gracia hacen de mí un cristiano agradecido. Porque tu palabra es vida, es tranquilidad y satisfacción. Porque tu infinito amor me ha abrazado en cada momento. Porque tu bondad ha llenado mi casa mi familia y mi entorno, porque sé que en tu abrigo solo puedo recibir seguridad y fortaleza. Gracias mi Padre, gracias mi Dios de amor. Te agradezco por la comida, por la salud, por mi familia y por la vida. Tu amor incondicional y tu eterna compañía me hacen caminar por el buen sendero. Te agradezco mi Dios, también por los momentos difíciles, por esos que me han hecho recapacitar por lo malo que había en mi vida. Te estoy eternamente agradecido por tus lecciones, que son una muestra de amor enorme. Soy tu hijo. Siempre te abrazo en cada bendición. Aun cuando sé que tu amor es infinito, me cuesta demostrarte mi amor y agradecimiento como se debe. Tú que diste tu vida para limpiar mis pecados, no te mereces que falle, y aún así tú me perdonas y me amas. Eres luz, eres esperanza y tranquilidad en mi alma. Gracias, mi Dios, por todo tu amor. Gracias por el aire que respiro. Te agradezco eternamente por el pan de cada día y por la bendición de tener a mi familia. Te agradezco por aliviar mis males, por haber escuchado mis peticiones cuando no estaba bien de salud, por regalarme un día más de vida, por sanar mis heridas, por calmar mi llanto. Por todas las veces que te he fallado y tú, en tu enorme misericordia, me has perdonado. porque sé que el mundo es pervertido y tú has enderezado mi camino un millón de veces. Un millón de veces más me arrodillaré ante ti para agradecerte tu amor eterno. Gracias mi Señor. Gracias por tu bendición. Alabado sea tu nombre. Amén.